La identidad permanece, el mito crece, la leyenda continúa. Nuevo Porsche 911. Más potente, más cómodo y más eficiente que nunca. Venga a conocerlo y probarlo al centro Porsche de Pamplona, en el polígono industrial Tuyunche 1 Noain. Nuevo Porsche 911. Ya es hora de que las nuevas generaciones tengan sus propios mitos.